ya estamos de nuevo aquí con estos 60 minutos con Omar y nos llamó el doctor Edgar Peralta Johnny. nos llamó el doctor Edgar Peralta Johnny para eh, aclararnos que lo de Machacho González fue la cadera tuvo un problema en la cadera y aprovecho para enviarle un saludo al doctor Edgar Peralta Johnny quien tiene una sesión fija aquí, en 60 minutos con Omar, vamos para que me pongan de la factura, en, en en Q, en 60 minutos con Omar y el doctor Peralta, que es el líder del grupo de los fuertes, un grupo que camina y corre. Peralta como ha estado en confinamiento, y nosotros, justamente este programa es de 6 a 7, él no ha podido estar presente en la sesión de salud tan importante Pero vamos a coordinar para que probablemente en los próximos días El doctor Peralta pueda salir con su sesión Media hora ahí hablándole de este coronavirus y de la perspectiva y de salud en general Que bastante interesante va a ser Dile a él que me ponga eh, Mira, esta factura de, de norte Miren esto Miren lo que dice aquí, esta es una joven profesional que fue víctima de, ella no quiere, claro está, por razones de seguridad, decir su nombre. Eh, ahí está claramente cuando le hablan de de recargo, le hablan de recargo, eso es de norte que el presidente de la... energía. Miren aquí lo que le dice el banco de reserva, miren lo que le dice el banco de reserva, que supuestamente iban a haber tres meses sin mora, sin cobrar intereses, sin atacar. Miren lo que le dicen a ella aquí. Le informamos que el pago correspondiente... A su tarjeta van reserva Visa Multimoneda número va. Venció en fecha, oigan esto: en fecha 21 de abril, para evitar cargo por mora, oiganlo bien: para evitar cargo por mora, debe de pagar antes de su, máximo, de su próxima fecha de corte el día 30 de cada mes. Pero eso no es lo grande. Lo grande es que ella. Le llegó esa, esa factura O mejor dicho, esta información Y dice ella que al otro día tempranito La estaban llamando del banco, señores La estaban llamando del banco Bueno, le enviaron esto ayer 22 y se venció el 21 Y el presidente de la república había dicho que no Entonces miren la tercera para que ustedes vean que no se puede hablar de mentira. Este de Claro, de la empresa Claro, dice que, que atienden esto. Miren lo que dice aquí. Dice, favor, favor pagar de inmediato. Evite suspensión. O sea, que si ella no paga de inmediato, le iban a suspender el teléfono. ¿Y qué fue lo que el presidente de la República dijo? El presidente de la República dijo que ni la energía eléctrica se iba a cortar ni se le iba a aplicar mora en el primer discurso que anunció la emergencia, que los bancos comerciales, incluyendo el banco de reserva, no iba a cobrar mora, no iba a cobrar intereses durante tres meses y una serie de cuestiones que la práctica ha demostrado que es mentira lo mismo pasa con el de norte el presidente habló de que no iba a haber corte de luz de que no iba a haber corte de mora y miren las tres facturas con las tres advertencias de pago de mora y de corte y lo de banco de fue que al otro día de vencerse llamaron a esa joven profesional tempranito desde las 8 de la mañana tres advertencias Alberto Florencio, un viejo periodista de larga data, debe de recordar que en una ocasión Antonio Guzmán, por equivocación, dijo que se iba a rebajar la gasolina o yo no sé si fue la placa o okay. qué, y le dice, le dice uno de los funcionarios. Eso siempre se decía en aquella época de Antonio Guzmán. Presidente, pero usted cometió un error porque usted va a perjudicar el gobierno y eso no importa, pueblo así porque la, la palabra de un presidente se no una se no cae Y me dice. Oigan, qué concepto tenía ese hombre que, que no era y, y, y eh, momento un estrago un, un que no era un, era un como un intelectual, o sea ¿cómo la palabra de un presidente es preferida que el estado se perjudicara con una medida de recaudación que la dijo por equivocación. Pero dijo: no importa. La palabra de un presidente no puede echar llamada. ¿Cómo la palabra? ¿Y la no palabra de este presidente que tenemos? Que dice una que cosa le, al se público. Se con una medida, y resulta que. Que, que, la versión, que, que, que, la dijo que entonces no se cumple nada de lo que dice. Dijo, mi tenemos mi una problema, llamada. Buenas tardes. La palabra de un presidente no puede echar chavado. Sí, buenas tardes. Un placer. ¿Y la palabra de este presidente? está pasando? ¿Qué dice ¿Con el qué? Y resulta que... ¿Qué es lo que digo? Yo no entendí. ¿Qué cosa no se puede Tenemos eh, una llamada. Buenas tardes. Entonces, amigo televidente. Y buenas tardes. Varias personas, incluso en el día de hoy, y durante ¿Qué? todos estos días, me han estado estableciendo que a ellos le han cortado la luz. Eh, que han tenido que pagar esto en los bancos. Que en la Varias tele... Le, personas, se, incluyen, yo ella, le hablé de tres muchachas y que me llamaron y día, de, de, de Pontón. Que ellos? le cobraron también muchísimos cuartos. Mi amiga Guille de, de, de Pontón. Buenas tardes. Que en la tele... Ah, que no se oye. De Pontón. Que de le cobraron también muchísimos cuartos. Mi amiga Guille de, de Oh, todo. perfecto. Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. Bueno, entonces vamos de nuevo a repetir. Miren, una joven profesional y varias personas más, pero yo quise ponerle una joven Ay. profesional me envió oh, tres. Perfecto. Gracias, gracias, gracias, gracias. El voucher, bueno. tres recibos. Entonces vamos de nuevo a repetir. En base a que Una el Presidente de la República, y varias personas más, cuando solicitó por primera y vez y eh, eh, si, pronunció aquel discurso histórico para solicitar, yo quiero que Pedro Emello me dé, bueno, dale cuenta esta llamada, Alberto Emello, porque quiero explicar esto. Buena Pedro médico si un placer, si sí te escucho ¿sabes? adelante yo hermano bueno, si sí, no esto si sí, ya me yo lo dije, dije hermano quiero explicar bueno buena yo, pena, estoy pena. Me... yo te, te estoy llamando porque yo tengo preparado la precocia si sí. si sí, te no, escucho buena, adelante hermano si yo lo estaba llamando a ellos y ellos si me dijeron si sí, no Beto, sí. si yo tengo oportunidad hasta agosto sin pagar. Que yo tengo prenda, pero que me diga. Porque alguna vez tú tienes dos veces tratado con la tarjeta de crédito, porque ahí también te llama. Porque yo supongo que eso da a partir de la prenda que te pezó la para pagar esa, esa, esa tarjeta. Pero yo de todas maneras, vamos a hablar con la gerente y mañana yo tengo una llamada. la paso bien, mañana. Gracias, Noel Bueno, eh, eh, lo que tú dices puede ser una realidad. Lo que yo estoy presentando aquí es que esta persona, esta joven profesional, me dice que a ella se le venció su tarjeta el 21 Gracias, Beto. Bueno, y hombre, que ayer y puede una realidad, que 22 usted. tempranito comenzó el banco a llamarla presionándola para que fuera a pagar porque si no iba a tener problemas eh, eh, hasta el día 30 le daban para que pagara pero lo importante no es eso Beto, lo importante es que Danilo había dicho que todo ese tipo de transacciones bancarias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 que le dice evite corte, si no le ponen recarga, y una factura de claro que le dice evite suspensión y pague tardía. ¿Me entiendes? Esto comprueba que yo lo estoy presentando aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Sí. Decirte que tiene dos sonidos en programa, la misma voz tuya. Más atrasada y más adelantada. Pero, ¿cómo va a ser un problemita con el problema? Sí, vamos a chequear entonces porque sí, gracias, gracias de todas maneras bueno le decía a mi amigo Norberto, vamos a ver si esto se puede corregir definitivamente porque eh, parece que se está repitiendo ya me lo han dicho varias personas eh, que lamentable para nosotros poder este, hacer un programa lo más eh, eh, eso será de un tiempo que el doctor Peralta habló conmigo y no me dijo eso de que se, se está repitiendo la voz eh, que... bueno entonces vamos a ver si ese problema se corrige lo cierto del caso es que aquí yo tengo una prueba de una persona y me han dicho eso varias personas que no es verdad que, que lo que dijo el presidente de que no iba a haber mora, de que no iba a haber recargo, yo me estoy viendo aquí con los recibos y lo que dicen los recibos. Vamos a ver si se... Ah, bueno, se cayó esta llamada. Eh, bueno, señores, vamos, en lo que esto se arregla, vamos a recordarles que nosotros llegamos gracias a la Junta Distrital de la Peña, a la Junta Distrital de la Peña haciendo una gran labor. El, eh, llegamos gracias a... Compraventa Félix, Compraventa Félix del Popular Luis Félix. Ubicado, Dale que nosotros llegamos en la, la calle 5, número 16, a esquina y media del Cuerpo de los Bomberos, el doctor Egar Peralta. Yo Le gracias, a... gracias a Compraventa Félix, Compraventa Félix del Popular Luis Félix. Ubicado en la calle 5, número 16, a esquina y media del cuerpo de los bomberos San Pedro, el sector nacional salcedo esquina San Francisco ferretería Gama ferretería Gama en horario comido de 8 de la mañana a 6 de la tarde en sus dos tiendas Constructores y, constructoras y solis le recuerda Constructora y solis que quedan algunos apartamentos del residencial marco primero para más informaciones pase por la 27 de febrero esquina Rivas edificio Tuana segundo nivel Centro Médico Siglo XXI, el hogar de su salud. Emergencia, resonancia, magnéticas imágenes. Laboratorio. Inver. Bueno entonces, este, eh, debo decirle, señores que la OEA ya dio y hay dos editoriales de periódicos El periódico El Caribe produce un editorial que hay que ir a las elecciones Hay que editar aventura, lo mismo que el periódico acento.com y otros analistas la OEA le va a dar un instructivo de elecciones en tiempo de coronavirus porque hemos estado denunciando todos estos días los apretos de grupos, de aventureros de grupos que están amando la testa y como están amando la testa se le ha metido en la cabeza y eso es muy peligroso dije que como hay un coronavirus que está acabando que es verdad que está, nos, nos ha dado duro Hoy volvió y murió otro, otro, eh, otro aquí en San Francisco de Macorís y